Está claro, las formas de ocio de nuestros jóvenes están cambiando, series, redes sociales, videojuegos, no, smartphones, apuestas online... Claro, yo me pregunto, ¿pasan demasiado tiempo de las, de, de las pantallas y qué hacemos cuando el simple pasatiempo se convierte en una adicción? Laura Rojas Marcos, bienvenida, como siempre, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad es que me alegro muchísimo que hoy hablemos sobre este tema que desde mi campo, desde la psicología y el campo de la salud, es un tema que a los profesionales de la salud cada vez estamos más preocupados, ¿no? Porque está aumentando el grado de adicción al juego, pero no solamente en personas mayores, sino también en nuestros más pequeños. ¿no? Y lo cierto es que a cualquier persona le puede ocurrir, da igual de dónde venga, da igual de dónde viva, es que no importa. O sea, ese proceso adictivo, cómo afecta a nuestro cerebro, todos podemos acabar siendo adictos. Entonces... Creo que es un tema fundamental que hablemos para que podamos compartir y, y quizás dar unas pautas a padres, a uno mismo, ¿no? Para también que no dependamos solo de nuestros padres, desde luego los pequeños dependen de sus padres, ¿no? Que les enseñen, pero el tener cuidado, ¿no? El tener cuidado. Es muy fácil caer ¿no? en horas y horas eh, frente a las pantallas, ya estemos jugando o estemos leyendo, ¿no? Eh, Evidentemente, las nuevas tecnologías, yo tengo que decir que es algo maravilloso a mí personalmente como investigadora y eterna no hay estudiante. Que ¿no? Exactamente, es la utilización y es una herramienta fantástica de comunicación, de aprendizaje. O sea, poder meterme, por ejemplo, en otras universidades para poder leer artículos, ponerme en contacto con otros profesionales de la salud para poder seguir aprendiendo. ...o lo que se hacen en los colegios, ¿no? Aquí, en nuestro país, de poder utilizar... ...donde le enseñan a los más pequeños a utilizar esto... ...para aprender a investigar. Es maravilloso, pero el juego es muy diferente. Y no es lo mismo jugar en tu habitación con amigos... ...o con tus hermanos, o solo, porque hay que aprender... ...a jugar solo también con los muñecos, con los bloques... ...con lo que tú quieras, que estar delante de una pantalla se ha demostrado científicamente que el efecto que tiene en el cerebro es muy diferente. En las maquinitas, ¿no? cuando ves a esos niños que no quieren dejarlo, empiezan a tener problemas de comportamiento, los padres le llaman la atención y, y esos conflictos, ¿no? porque son motivos de conflictos, eh, gritos, de repeticiones, de hartura ¿no? y desgaste emocional. Mm, es algo que a mí, ya te digo, que me preocupa enormemente... ...porque muchos padres no saben qué hacer. ¿Y qué puedo ayudar? Desde luego limitar el tiempo. Limitar el tiempo y los padres tienen que poder controlar... ...dónde se meten los hijos, durante cuánto tiempo... ...y aunque hay algunos juegos que son muy educativos... ¿no? ...para aprender a entrenar todo lo que es la coordinación motora espacial... ...que quiere decir ¿no? la coordinación entre las manos... Y, y la vista, que es exactamente igual cuando conducimos. ¿no? Uh -huh. Estamos utilizando todas todo esas habilidades ¿no? que son innatas. Pero, claro, ahí también se despierta todo lo que es un bucle un bucle de química, de lo que se llama la dopamina, que es una sustancia que tenemos en el cerebro que cuando de repente nos ponemos ansiosos y queremos jugar a... y no tenemos suficiente, no pues claro, se dispara, se dispara tantos niveles de dopamina que eso nos engancha. Y ahí es donde está el problema, cuando nos enganchamos a algo. Pero como en todo en la vida, nos podemos enganchar a algo o a alguien, a una emoción, a una conducta, el enganche nunca es positivo. ¿Cuándo podemos decir que un niño que, o un adulto es, es adicto al juego? Bueno, desde luego cuando pasa demasiado tiempo y cuando sobre todo le cuesta trabajo, un esfuerzo enorme, a veces sobrehumano, el dejar de hacer o de jugar a eso que estás jugando. Cuando pone en peligro también su bienestar, por ejemplo, estabilidad económica. Una de las cosas que estoy viendo es que en gen, eh, eh, gente joven, de eh, adolescentes, pero también de 20añeros, incluso 30añeros, ¿no? que, que se están gastando una cantidad de dinero, no solamente suyo, sino que están endeudando a los padres. ¿no? Eh, por esos juegos online, vas andando por la calle y no paras de ver casas de apuestas. ¿no? Y, y claro, hemos... He hecho un trabajo, yo creo que a nivel social, maravilloso respecto al alcohol y a esa concienciación sobre el exceso de, ¿no? de consumo de alcohol, sobre el tema de las drogas, o sea, qué es tener y llevar a cabo una vida saludable. Esto es algo que todavía tenemos pendiente. Me llama la atención, eh, Laura, que la mayor parte de, de las personas que juegan suelen ser hombres tanto en videojuegos como a lo mejor en tragaperras, en casas de apuestas, vemos sobre todo niños o hombres, ¿por qué? Bueno, hay quizás un nivel más alto de hombres, pero tengo que decir que esto no hay que infravalorar la cantidad y el porcentaje de mujeres. Hay muchas, muchas mujeres que son adictas, por ejemplo, más adictas al juego de las maquinitas, de, por ejemplo, de los móviles, ¿no? uh -huh. de los, di oh, de los móviles. Di dispositivos pequeñitos, ¿no? Uh -huh. Eh, ...hay más mujeres que hombres... ...quizás en las casas de apuestas... ¿no? pues podemos ver más hombres que mujeres... ...también hay que decir... ...hasta no hace mucho tiempo... ...el que llevaba el dinero a casa... ...o el que trabajaba... ...era el hombre... ...eso está cambiando... ...qué bien... ...pero también estamos viendo muchas mujeres... ¿no? Eh, ...podemos tener adicciones... ...como decía... ...ya sea al juego de los dispositivos... ...que tenemos que son gratuitos en el móvil porque nos distrae, porque nos ayuda a pensar en otra cosa, porque nos entretiene, si no pasa nada, si entretenerse es algo positivo. Y el jugar a juegos, por ejemplo, de mesa, es algo que yo animo siempre a las personas. A los amigos, momentos, ¿verdad? A la familia, porque eso une y es algo divertido y se graba en nuestra memoria emocional de una manera positiva. ¿no? Y luego él también está el aprender a perder. Personas que son adictas al juego, o sea, que tienen un trastorno adictivo, ¿no? que está, son adictos, no saben parar, no saben perder, se les cambia el estado de ánimo completamente ¿no? y, y, claro, se obsesionan. Y muchos caen en lo que llamamos un trastorno obsesivo compulsivo. Necesitan. El juego les controla a ellos. Ellos no controlan cuándo y cómo y durante cuánto tiempo juegan es como una necesidad y llega un momento que a menudo se vuelve una prioridad, que destruye, y lo digo tal cual, lamentablemente, destruye familias, destruye relaciones y sobre todo es como autoinmolarse, se destruye uno mismo. Y entonces, y lo digo así de manera tajante porque es algo que me preocupa profundamente. Llevo muchos años trabajando con todo tipo de adicción y hoy día es algo que va en aumento. Y tener esta oportunidad de ayudar a las personas a concienciarse, eh, creo que es fundamental. Y, y el saber elegir qué juego y qué estoy dispuesto a perder, porque en el juego, sobre todo de apuestas, se pierde siempre. ¿Y cómo ayudamos, Laura, a ese niño que vemos que está demasiadas horas pegado a la consola, a, a esa persona que la vemos también pegada al móvil continuamente? ¿Cómo les bueno, ayudamos? Hay unos padres que pueden hacer algo tan sencillo como que no se juega más. O se dice, vas a poder jugar el fin de semana, solo sábados y domingo, durante una hora. Pero hay que cumplir, hay que cumplir. No vale que si el niño tiene una rabieta o empieza a hacer chantaje emocional, o te odio, o mis amigos esto, lo otro, y entonces... Claro, ceder. porque ellos son nativos digitales y sí. se relacionan con su grupo de amigos de esta manera. Entonces, sí. quizás también es aislarlos ¿no, del grupo. No necesariamente, no necesariamente. O sea, una cosa es que se utilicen las nuevas tecnologías, por ejemplo, para hacer deberes, ¿no? Para hacer deberes, eso es algo positivo, pero es importante que los padres estén pendientes, ¿no? De que no se distraen. Una de las cosas que van a pasar, tengo entendido, esto... De habría que confirmarlo, no creo que en las aulas van a pasar una ley donde no pueden entrar los móviles, no pueden entrar los estudiantes uh -huh. con móviles y yo tengo que decir que es algo que me alegra por estos estudiantes, por esos padres y sobre todo por esos profesores que también se preparan sus clases y esos niños que, que al fin y al cabo eh, tienen una cierta falta de control y, y no pocas veces falta de respeto, ¿no? entonces son ellos los que pierden realmente. Entonces hay cada momento para cada cosa y los niños necesitan aprender estructura, tener compartimentos estancos, ahora es un momento para hacer deberes, para el esfuerzo, para aprender y luego también para divertirse. Que yo no estoy en contra del juego ni, ni siquiera en la consola, eso es algo divertido, sobre todo si se comparte con otras personas ¿no? y también ayuda y se ha demostrado que puede ayudar a al niño a aprender a concentrarse. ¿no? Pero no hay que olvidar que el ser humano también tendemos a buscar esa gratificación inmediata. Lo quiero ahora, no sé esperar y eso puede perjudicar en muchas ocasiones la capacidad de autocontrol y de contención. Uh -huh. Y qué pena también. Muchas veces cuando cuando salimos, cuando vamos a un restaurante y vemos a, a toda la familia con una pantalla sin hablar, sin comunicarse... Sí. ...uno con la consola, otro con el móvil, otro jugando, otro con la red social... Sí, pero yo creo que todo es co cuestión de proponérselo, ¿no? Y también se puede proponer como un juego. Vamos a jugar a que no cogemos los móviles y que los móviles se quedan o en el bolso, en el bolsillo en silencio, y que esta hora o dos horas... ...que vayamos a pasar aquí, realmente como emergencia... A no ser que alguien esté pendiente, ¿no?... ...también hay excepciones, no, no hay que ser tan estrictos... ...y rígidos y autoritarios, ¿no? ¿no?... ...pero puede ser algo bonito, ¿no?... ...y yo creo que ahí las personas descubren... ...y eso lo he comprobado, ¿no?... ...también con amigos, uno descubre que, que también se siente más libre... Cuando he trabajado con adolescentes que tienen adicción a determinadas eh, plataformas ¿no? de internet muy conocidas, ¿no? que tampoco quiero ponerme a dar nombres, pero... y hacemos el ejercicio de desconectar y desintoxicarse y reducir esa necesidad y adicción, es que se sienten tan liberados, se sienten tan bien y además descubren que hacen otras actividades que les encanta, ya sea leer, pasear, quedar con amigos, no, darse una vuelta, ir a una exposición, o sea, claro, hacer es que otra sí, cosa. El juego les va aislando, ¿no? Claro, hablar por teléfono con un amigo. Es que también uno puede hablar por teléfono, no tiene que ser a través de la maquinita ¿no? o del teléfono. O de tú a tú. Claro, qué divertido, ¿no? Tomarse un café, ¿no? Tocarse Con alguien. y charlar. Claro y mirar que sí. a los ojos, que eso sienta muy bien y es muy sano. Y reírse un poquito. Laura Rojas Marcos, como siempre, hasta la próxima, un placer. Muchísimas gracias.